Quiero comentarles de qué se va a tratar esto un poquito. Puel va a estar con nosotros el primer miércoles de cada mes en el DM Responde, haciendo un segmento que a eh, él, él, él mismo se le ocurrió y él los va a llevar a cabo. Puede contarnos un poquito y bienvenido al canal. Muchísimas gracias. Eh, primero que nada, gracias por, por la apertura con la que recibieron esa propuesta. Es increíble, aguante la taberna. Este, bueno... Gente, yo, si alguien me sigue un poco en mi Instagram, el bar del Deide, de de, qué nervios que tengo. Tranquilo, va a estar todo bien. Este, un poco, eh, gracias, un poco me, me ocupo de estar como al día de noticias y novedades sobre el universo Dungeons and Dragons. Y la idea de este segmento era, nada, como cualquier bardo viajero de cualquier eh, mundo, llevar noticias de un lado a otro y tratar de, de hacer que todos sepan lo que hay que saber al respecto, o por lo menos lo que les interese sobre el tema. <risa> de los libros, este nuevo, Mordenkainen Presents, Monsters of the Multiverse, es un libro que se, como que integra el Mordenkainen Tom of faus y el Bolos Guide to Monsters. ¿Por qué? Porque incluye 260 monstruos y NPCs en el bestiario, todos actualizados, más de alrededor de Que según lo que anuncian, pretenden facilitar un poquito la labor del SDM A la hora de ver, leer los conjuros, leer qué es lo que hace, qué sé yo. Y que uno no tenga que tener ese libro y otros dos abiertos para poder coordinar todo a la hora de jugar ese modo. Esa es la intención. Con el tiempo veremos si cumplen. <risa> Pero más allá de ese bestiario gigante que incluye creo que uno o dos bichos nuevos, algo de un delfín feérico del mundo del faywall, Este, hay 33 razas jugables. Pero tampoco hay que emocionarse tanto en el sentido de que no son, ninguna es nueva, digamos. Son reediciones de un montón de razas que habían aparecido antes, que tienen algunas características comunes distintas, pero que tienen el formato del tallas de características entonces, pues, cuando vas a hacer el personaje, puedes elegir de dos a una característica y una a otra, o tres a tres características distintas, ¿no? Eso está para todos, las lo, nuevos opciones. Eh, y un par de cositas más que ahora les cuento, pero muchas de las razas tienen cambios, tienen algunas cosas distintas. Entonces, de repente, alguna raza que, eh, no sé, genasis de fuego, de, hiel, de hielo, che, de aire, de agua, eh, hay de todo. Hay, lo, por ejemplo, los kobolds que habían salido en el Anerth Arcana aparecieron acá. Y hay una controversia porque le sacaron las Tactics y les agregaron otra, otras cuestiones. Por ejemplo, no tienen sensibilidad al sol. Detalles, pero hay un montón. Y en la página de YouTube de Prime Minis, en inglés, están haciendo un repaso de cada una. Un videito particular de cada una de las razas jugables. Está bueno, a mí me encanta el Hobgoblin, que tiene mucho del Hobgoblin of the Feywild que salió en en Unearth Arcana. Es re piola, re support. Es como, ¿te puedo ayudar con mi acción adicional y hacer cosas locas con esa ayuda? No, es genial. Este, pero bueno, algunas cuestiones generales para pasar. Es que, bueno, el... Cuestiones que atraviesan a todas las razas que en general viven 100 años a menos que se especifique algo distinto, que los lenguajes que saben son común y uno a convenir con tu DM, digamos. Pero dos cosas que me encantaron, o por lo menos a mí me, me parece que están las que es la descripción de los conjuros que te dan la, la, las razas, ahora incluyen esta cuestión de: eh, son, son conjuros que los puedes eh, lanzar con esta característica racial. Pero también si tenés un espacio de conjuro, un spell slot, eh, apropiado, digamos, del nivel, por clase, lo que sea, también lo podés lanzar con eso. Entonces es como un conjuro aprendido más. Todas las razas tienen eso. A mí me parece que está buenísimo, porque además tiene sentido, digamos. Si eras un Fearball y sabés disfrazarse, ¿por qué solo lo sabés para usarlo racialmente y no como conjuro en sí mismo, digamos? ¿Conocerlo lo conoces? <risa> este... Bueno, cuestiones. Ot y lo otro que me gustó es que... Eh, ya las características que se recuperaban con un descanso corto, ahora se cambió y todas las que se recuperaban así se recuperan con un descanso largo, pero las puedes usar una cantidad de veces igual a tu bono de competencia. Entonces, como que va escalando a medida que subís de nivel. Y además, no sé, es otra forma de versatilidad y me parece que quita un poco la dependencia de los descansos cortos. Supongo, se me ocurre a mí... Que en todas las encuestas que han lanzado Han visto que mucha gente no usa tantos Descansos cortos en general en las partidas <risa> Puede ser, digamos De dónde venga esto este, ¿A vos qué te parecen todas estas novedades? Leon? No, hay, hay muchas cosas compadre. Lo último que dijiste, lo de los descansos cortos Estaba pensando en, en mis mesas Y mi experiencia Y es tal cual, rara vez hay un descanso corto De hecho, los que yo recuerdo Sucedieron porque eh, les recordé que existía esa regla a los jugadores. Y el tema es que, lo cierto es que no todas las razas se benefician de los descansos. La, no todas las clases se benefician de los descansos cortos. Eh, son, tienen que tener una parte muy especial para que todos se beneficien de los descansos cortos. Eh, así que está bueno, digamos, que le incrementen la cantidad de cosas. Bueno, eso es Mordenkainen of a grandes rasgos. Se va a poder conseguir por separado el 17 de mayo, en inglés. Traducido todavía no está anunciado. Eh, ah, un, un solo detalle más que me gustó es que la, la mayoría de las razas, de las criaturas, podés elegir el tamaño, si es mediano o pequeño ahora. Excepto las que ya eran pequeñas. Las que ya eran pequeñas solo pueden ser pequeñas. Pero de repente, esa, esa versatilidad me parece que suma. Con, sí. Está bueno. Y se unificó que todas tienen 30 pies de velocidad. Ahora, en dos semanas, se viene Call of the Netherdeep, que es una colaboración entre Critical Role y eh, Wizards of the Coast. Así como lo fue Explorer's Guide to Wildermont. Eh, es una aventura, es un libro de aventuras que eh, entiendo que empieza en Shorthaz, eh, que si vieron la campaña anterior, la segunda campaña de Critical Role, lo podrán ubicar. Y de ahí se van la aventura hasta Marquette, que es donde está sucediendo la tercera campaña de Critical Role en este preciso momento, los jueves, después de las nieblas de Anurim. Eh, y la aventura esta te lleva a el fondo del océano. Es eh, buenísimo, me encanta, porque además, por lo pronto yo espero que haya como una expansión de reglas de las cosas que pueden suceder en el fondo del océano, eh, por lo menos oficiales. Porque opcionales hay y entiendo que en Saltmarsh algunas cosas se plantearon, está bueno. Pero nada, supongo que traerán cosas nuevas porque siempre algo, algo aportan. Eh, y además de monstruos nuevos y un montón de cosas nuevas. Eh, al respecto de este libro, hubo entrevistas con Matthew Mercer en el YouTube oficial de D&D Day. Nations and Dragons. Un par que salieron en la semana pasada eh, hablando de un poco de esto y un poco de otras cosas. Eh, y nada, la única con, con, conjetura que saco es, que lo escuché y la verdad que me parece que tiene mucho sentido, es eh, sacaron un libro hace un tiempo, el, el de Wildermont. Sería muy inteligente por parte de Wizards decir, o sea, firmar el contrato por más de un libro, ¿no? Como con esta tan exitosa marca que es criticaron. Este segundo libro es un poco una pista de que, y sí, seguramente hicieron eso. Y cabe la, la conjetura de que se vendrá otro. Porque, no sé, dos libros, no sé, mínimo tres. La, la trilogía es lo que impera. <risa> la esperanza se llama eso. ¿Qué es lo que se filtró? Hay una caja de inicio que aparece en una publicidad de Hasbro. ¿Qué pasa? Hasbro es la mega empresa de juguetes que hemos visto todos en los dibujitos cuando vemos dibujitos. Hay propaganda de juguetes. Hasbro es una de ellas. <risa> Hasbro es dueña de Wizards of the Coast. Hace, creo que desde 2011, si no me equivoco. Puedo estar equivocándome. Y dentro de lo que fue una publicidad de cosas por venir en el 2022, mostraron un montón de juguetes y cosas, mostraron una imagen de Call of the Nether, porque es una, un, una cosa que larga antes de Hasbro, digamos, algo interno de Hasbro. Pero también mostraron una imagen de algo que todavía no había sido anunciado que es esto, una caja de inicio, un starter set, el tercer starter set de D&D quinta edición. Había salido el primero, con el que inició toda la vuelta de quinta edición, creo que en 2014 salió, o en 2015, eh, que vinía con la aventura de las minas perdidas de Van Delver, que ahora le menciono algo al respecto. El segundo salió, Essentials Kit, que... Amplía, o sea, son las reglas básicas y un par de cosas más que están muy buenas Que creo que, por ejemplo, ahí aparecen por primera vez las reglas de los sidekicks De los compañeros, NPCs compañeros de la party Que después son también expuestos en, en el Tallas eh, Y con la aventura de Dragon of Ice Peak eh, Y esta nueva caja de inicio, en la imagen que se ve ahí como que se filtró de repente Se ve que la aventura se llama Dragon of Stormwreck Isle el dragón de la isla Stormwreck. Stormwreck es una palabra compuesta entre Storm, tormenta, y Wreck, que es roto o rotura. Que para mí, por contexto, por la imagen y la portada, que aparece un dragón eh, azul. En Fandelver era verde, en Ice Peak era blanco, este es azul, también conjetura. Así que me inclino por eso y eso me da la pota de decir, bueno, está ese Starter Set, está el Nether Deep, todo temática océano o mar, digo, siguiendo las conjeturas, todo especulación. Sí, sí, sí. Y esa especulación me lleva a pensar, bueno, eh, océano, profundidades y el océano y el universo, digamos, la galaxia, el espacio, tampoco están tan diferentes, digamos, son, son tan inexplorados por, por los seres humanos ambos dos. Eh, y eso me da pauta de los anuncios del año pasado sobre publicaciones para este año. El año pasado anunciaron tres libros para este año. O sea, sin, sin especificar qué. Uno de esos libros iba a ser un, de un mundo que ya fue presentado en quinta edición, eh, pero, pero ya afirmaron que no es Call de the O sea, puede ser una aventura o algo que expanda una alguno de los mundos ya presentados, que puede ser Everon, puede ser eh, Ravnica, no, no sé, o el Reinos Olvidados, podría ser este Dragon of Stonewreck Isle, pero también podría ser otro. Por lo menos no es Call of the Netherdy. Y anunciaron otros dos libros para este año que son de settings de mundos clásicos de D&D, pero que todavía no se habían presentado en quinta edición. Y eso me da la pauta para pensar, bueno, ¿cuáles van a ser eso, esos dos mundos? Hay pistas para so sospechar de dos en particular. Uno es Dragonlance. ¿Por qué? Fisban, Treasury of Dragons, es ya el mismo nombre. Fisban es un personaje del universo Dragonlance. Es el nombre de un avatar del dios dragón, que en los reinos olvidados se llama Bahamut, eh, digamos por si no, <ríe> si no le sonaba. Este, pero en el, en el mundo de Dragonlance... Este dios, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene varios avatares con los que se presenta en la gente. Y uno de ellos es Fisland. O sea, este libro está presentando por primera vez el sitio en Dragonlance. Para mí tendría sentido que lo continúen, ¿no? Como que, que vayan profundizando en algo que ya, ya está planteado. Y la segunda pauta de que puede llegar a ser Dragonlance es que hace unos años hubo una demanda entre la gente que, que hizo Dragonlance, que viene de unos libros, y Wizards of the Coast. Pero esa demanda ya fue, ya fue resuelta, digamos, ya fue todo al lado y no, digamos, no, no continúa esa situación. Eh, digamos, por eso mismo pudieron publicar el FIFA, supongo, porque si no hubieran tenido que <ríe> darlo de baja, me imagino. Esa es la primera conjetura. ¿A vos qué te parece, León? ¿Puedes llegar a ser o sospechas de otro? No, no, hay, hay uno que estoy seguro que va a salir. Que, eh, no tengo ningún dato al respecto, pero estoy seguro que va a salir. Eh, pero además Dragon Lance es, es, es como muy clásico Para que no suceda eh, Mucha gente lo pide Exacto este, Bueno, la segunda es para mí en el espacio Porque sí. existían los... Eh, hay otras dos pistas <risa> La primera es que el año pasado En D&D Live, que fue un evento Donde hicieron eh, charlas Distintas personalidades de D&D Incluso la gente que produce D&D Del estudio Eh mostraron un boceto de una ilustración de Boo, el, el hámster del espacio gigante en miniatura. Claro. <risa> que es un personaje característico de estos mundos, de, este, de estos settings, de estos escenarios, que son Planescape o Spelljammer, puede ser cualquiera de los dos. Ambos suceden en el, en el mundo, eh, en el espacio, pero todo en un entorno de idea, digamos. Eh. De hecho, hasta a veces conviven con reinos olvidados. Y la otra pista súper fuerte, súper importante, es que salió una nerd arcana, un arcanos desenterrado, donde presentaban razas para probar eh, que pertenecieran a estos, a estos mundos. Digamos. Por ejemplo, estaban los GIF o GIF, que son estos, eh, ¿cómo se llaman Hip, eh, Hipopótamos humanoides, que son de estos escenarios, digamos. No, son de ahí. Este, así que cabe esperar para mí esos dos: Dragonlance y uno espacial que todavía no habían sido presentados en quinta edición pero sí en todas las demás. Y de hecho se esperaban y se pedían mucho. No quiero ir mucho más lejos, pero solo quería mencionar que en la página oficial de D&D, dnd.wizards.com, si vas hacia abajo de todo y pones en español, primero arribita vas a poder ver los productos disponibles o que ya están anunciados como el Sanatar o el pero más abajo, si te suscribís al newsletter de, de, de esta página, te envían en el primer mail eh, el PDF de las reglas básicas en castellano, gratis, y la aventura de las minas perdidas de Van Berg también en castellano, gratis. Esto es nuevo. <risa> digamos, es nuevo en el sentido de hace unos meses recién, pero sé que no está muy, muy planteado y lo quería plantear acá en la taberna entre amigues. Perfecto. Tenemos todos porque la verdad que esto ayuda y facilita decir, tenemos algo rápido, fácil, legal, eh, bueno, bonito, barato, que nos permite introducir un montón de gente eh, con algo que está bien, está muy bien planteado. En especial la aventura que ha sido muy recomendada por muchos. Vamos a hacer una breve cuestión de los audiovisuales que tienen que ver con... Wizards of the Coast, por ejemplo, en, en enero, a fines, el 28, se estrenó La leyenda de Vox Máquina, que es, si no se sabe, es la animación de la primer campaña de Critical Role, que sucede también en Alexandria, digamos, en, en el universo de donde siguen jugando las, o las. donde jugaron las tres campañas, digamos. Eh, y está buenísima. <ríe> está buenísima la serie. A mí me gustó, eh, y yo esa campaña no la vi, yo me sumé con la segunda campaña, entonces está re bueno. A mí, a mí me encantó y, y es re loco ver los personajes animados, todos pintados de punta en blanco, con la voz de la gente que los caracterizaba. Es como, ya no es solo la imaginación, ahora es verlos en una forma de presentarlos, porque no, no voy a invalidar lo que cada cual imaginaba, es, eh, eh, es una locura. Y es una forma muy linda, también, de introducir a la gente al rol. <risa> eh, lo otro... Ah, y ya fue anunciada una segunda temporada, porque para la primera, como los rebotaron en todos lados cuando quisieron proponerlo, eh, lo se autofinanciaron con el apoyo de fanáticos y de, y de seguidores de Critical Role en Kickstarter. Le fue también que, bueno, ahora sí, <risa> las grandes productoras financiaron una segunda temporada. Así que, a esperar. Pero, por lo demás, Mañana, 3 de marzo, comienza la cuenta regresiva. Que en un año va a darse el estreno de la película de Dungeons and Dragons, donde van a participar actores como Michelle Rodríguez o Chris Pine y otras. <ríe> este, es una película de gran producción y está ligada directamente a Wizards of the Coast Dungeons and Dragons. Perdón, Así pues, que nada. Perdón. Gracias a los chicos de Broadcastle por el red. De los grandes. Continúa, continúa, dale. Sí. Eh, bueno, se viene esa película y la segunda mitad de este año se viene una serie, anim creo que animada, de Magic the Gathering en Netflix. Eso. Eso respecto de audiovisuales. ¿Vos viste la serie, León? ¿no? Sí, la vi. ¿Vos, eh, no solo me gustó. Eh, no no. En ningún momento de mi vida creí que iba a estar vivo para que el, los juegos de rol lleguen a tanto de, de chiquito, una, venía pensando en los últimos días Recordé una charla que era tipo... Eh, cuando éramos, éramos niños, ¿no? Tipo, ¿cuál es tu, tu mago favorito? de Lo que sea, o tu ninja favorito, lo que sea Y todos los personajes míos que, que, que, que me venían a la cabeza eran míos o de mis amigos En mesas de rol, ninguno era de un dibujito entonces yo decía, ¿cómo no puedo compartir esto? Y me, que, que haya salido finalmente la serie de Critical Role me, me, me puso muy contento. Me dio como esperanzas para Para este modo de narrativa. Y fue, fue muy groso, Me encanta la serie, me encanta. Y saber, digamos, que está planteada desde las, las improvisaciones de un grupo de gente es algo que me rompe la cabeza. Es una locura. Bueno, voy a cerrar con metajuego Cosas que van más allá del juego en sí, de los libros y de las publicaciones Un segmento decir, dentro del segmento Claro eh, A ver Dungeons and Dragons es un juego que está en su quinta edición actualmente Y es, pro y es producido por el, el estudio de Dungeons and Dragons Que es parte de la empresa Wizards of the Coast nosotros, puede ser que quienes estemos más metidos, busquemos en internet o videos o lo que sea, conozcamos a nombres como Chris Perkins o Amanda Hammond o Jeremy Crawford, que son los que en general dan la cara, hablan, comentan, responden preguntas. De hecho, en Twitter en general, si se les pregunta algo, lo responden. ¿Dudas de las reglas? Bueno, el Sage Advice lo escribe Jeremy Crawford, uh -huh. que es el sabio, el que sabe todas las reglas. Es el, el que está detrás del diseño de las reglas de Quintal y hace y ca, cada vez está más visible también Ray Winninger, que es el director de el estudio de Dungeons and Dragons. Pero Dungeons and Dragons pertenece a Wizards of the Coast, que también tiene Magic the Gathering. ¿Qué sucede? Wizards of the Coast fue comprado entero por Hasbro, creo que en 2011 más o menos. Eh, o hace así 10, 11, 12 años. En enero y febrero, hubo movimientos grandes de eh, cambios, cambios que se dieron. Quien era CEO, o presidente, de Wizards of the Coast, se llamaba Chris Cox, pasó a ser elegido como CEO de Hasbro. Es decir, un ascenso, digamos. Pasó a ser de, de Wizards a ser el CEO de la empresa que es dueña de Wizards. Y eso se da por varias cosas. En principio, falleció lamentablemente quien era CEO de Hasbro el año pasado. Hubo ahí un interín y lo eligieron a él. Eso, por un lado, cabe dudar de, bueno, alguien que sabe tan de primera mano qué es lo que está pasando en Day, Day y en Magic, tal vez está bueno que esté a la cabeza de la, de la empresa nodriza de, de Wizard. Este, espero, esperemos que redunde en más apoyo o en impulso positivo para, para lo que nos gusta. Así hay más cositas para jugar y divertirnos y disfrutar entre todos pero bueno, eso, aparte de esa situación, dejó la vacante en Wizards, directamente, que produce nuestro juego, el, el juego que nos gusta, <ríe> que no es nuestro, es de ellos igual, eh, se llama Cynthia Williams, quien lo va a reemplazar, la nueva CEO de Wizards, que viene, así como vino Chris Cox, de Microsoft. Cynthia Williams participó en los últimos años como vicepresidenta de Microsoft, creo, de... Eh, que fue parte del boom de Xbox, de, de un desarrollo muy importante en Xbox, y viene de ese trasfondo. Y antes de eso, laburó como 10 años en Amazon, en comercio electrónico. O sea, este es el trasfondo de quienes vienen a ser a presidentes de Wizards. Que dentro de Hasbro, Wizards no es solo Wizards, es Wizards of the Coast and Digital Gaming. Juegos digital o juegos... Eso. El nombre entero es así. El año pasado, We, eh, Hasbro reconoció que Wizards era una parte tan importante que le dio su propia división. Entonces Hasbro tiene como empresa un esquema en el cual tiene tres grandes divisiones y una de esas tres divisiones es Wizards of the Coast and Digital Gaming. Digital Gaming se encarga de todo lo que es las licencias y los derechos de propiedad intelectual de, eh, que se desarrollan para videojuegos, por ejemplo, es <ríe> más que nada, todo lo digital. Y para cubrir... Eh, y sí, para sumarse al equipo de Wizards aparece Tim Fields, que va a ser vice de Wizards y gerente de Digital Gaming. Digamos, se va a encargar de esa parte de esta división de Javro que involucra a Wizards. Y él viene de laburar en Kabam Games, donde produjo muchos juegos de primera categoría, digamos, de gran producción y muchos otros también. Y viene de una trayectoria de como 26 años de laburar en videojuegos. Esto nos da la pauta, como jugadores y jugadoras de D&D, de que hay una fuerte, un fuerte hincapié en el desarrollo del ámbito digital de todo lo que rodea en lo que jugamos. <ríe> y esto también viene acentuado porque el año pasado, en D&D Live, en una de las mesas de conversación del futuro de D&D, eh, también mencionó Liz eh, Jones, Ay, no me acuerdo ahora el apellido De, de esta mujer Que no se encarga de todo Sí, de, Después lo digo <risa> Habló de cómo realmente Especial durante toda la pandemia Vieron la importancia de hacer énfasis En desarrollar cuestiones que tienen que ver con el, el, La facilitación de, eh, de juego A través de lo digital Entonces Claramente va a haber algo ahí Dicho sea de paso, en esa época mencionaron que este año se iba a venir algo nuevo en un formato distinto que nunca había aparecido de The Wizards, de D&D, y para mí, conjeturas, lo único que no hay todavía, oficial de Wizards, es algo en el celular. Está D&D pero D&D no es propiedad de Wizards. Tienen un contrato espléndido, digamos, y hay una reciprocidad por ejemplo de no puede hacer otra cosa que no sea de idea, lo cual lo limito un montón. Pero también es el primero, digamos, como hay un, una cuestión ahí. Pero bueno, eso en principio. Una vuelta de rosca a todo esto es que el año pasado, cuando se, se publicaron la, la, los números de la empresa, que sé yo, todas cosas que no entiendo porque no soy economista, no estudié economía y no sé tanto de empresas, pero sí sé que lo que anunciaron es que Wizards of the Coast and Digital Gaming generó una guasada, una montonada de, de todo lo que fueron los ingresos anuales de Hasbro. Si no entendí mal, tres cuartos de las ganancias de Hasbro corresponden a Wizards. Es una locura. Lo leí 20 veces. <risa> nombre, Pero eh, es un montón. Y esto significa claramente un crecimiento. Deide, por ejemplo está creciendo como D&D eh, por, creo que sexto año consecutivo, creciendo económicamente y todo lo que eso implica. Eh, y Magic por onceavo o quinceavo año consecutivo. Sí. creciendo Magic <risa> es, una, sí. locura, es una montaña rusa que solo sube. Sí, sí, sí, sí. Este, <risa> cuestión que eh, de eso, de todo eso que generó Wizards, solo un cuarto corresponde a Digital Gaming. Es decir, a todas las licencias digitales, por ejemplo, Dark Alliance, Neverwinter, todos los juegos que tienen que ver con The Idea o Magic. este Así que hay una pata fuerte en todo lo que es el juego que nos encanta, así que cabe esperar que siga muy saludable. Me voy a retirar con una última cosita que está circulando últimamente, estas semanas, esta semana de hecho, la semana pasada, que es que cabe la posibilidad de que a largo plazo Wizards se independice de Hasbro. ¿Por qué lo digo? Es pura especulación. No pongan las manos en el juego, pero hay movimientos internos de los accionistas y de qué sé yo, y pin pum pan, de ir introduciendo eh, mecánicas dentro de Hasbro eh, que explícitamente plantean que son tendientes a, eh, a independizar Wizards. Hace un tiempo se hablaba de que Wizards podría comprarse a sí mismo para... Eh, separarse, pero eso como que quedó, nada, <ríe> no, no creo que, no sé, no conozco tanto sobre el tema como para decir, ah, oh, sí, tal cual, o no para nada, pero no pasó, y está pasando esto, y esto es cosas que pasan en el trasfondo, del trasfondo, del trasfondo, claro. de ley sí. Tienen mi Instagram, bardo del ley de, donde pro, procuro dar todas estas noticias en el momento cuando me entero pero también me van a encontrar acá en la Taberna de Rol los primeros DM responde del mes, los primeros miércoles del mes con un segmento tratando de actualizar mes a mes lo que se va hablando. Por lo demás, con esto me retiro y agradezco infinitamente el apoyo y el cariño con el que me han tratado y acompañado desde la Taberna de Rol, que estoy orgulloso de, de, de, de este pequeño segmento ser parte, así que muchísimas gracias por todo y espero que Anden perfecto. éxitos y abrazos Para todos Bueno, gracias Puel, estuvo genial Muy bueno, después vamos a charlar más Pero la verdad, yo creo que salió excelente Y Ahora vamos a el DM Responde, común y corriente, de siempre Que tenemos todos los días <risa> Chao Puel, nos vemos <risa> Tuvimos las noticias de Puel Que Me gustaron un montón, hay un montón De cosas para charlar, pero bueno eh, como para... Eh, Sentaste bien, gracias. Como para comentarles un poco por qué, estuvo, por qué estuvo tanto tiempo Puel. Lo cierto es que esto lo venimos preparando desde hace un tiempo ya. Y se venía aplazando porque, bueno, pasaban diferentes streams, había que acomodar algunas cosas. Y... Eh, finalmente, cuando se dio, se habían sumado una cantidad de noticias. Como vieron, ¿no? Todas toda las noticias que se dieron. Estoy acomando mi camarita bien uh, uh. Un poquito más Perdón, ¿eh? acá estamos Ahora sí El DM responde a todos Quiero preguntarles qué les, ¿Qué les pareció el segmento de Puel? A mí me gustó un montón Trajo un montón de datos recopados Eso de que se movían las corporaciones Ahí arriba, muy interesante Eso puede generar cambios grosos a nivel de ID En cuanto a que le exige la, la, la parte eh, eh, corporativa a la gente que hace D&D? Por ejemplo, vende más manuales, tipo, y sacan manuales eh, así, a rolete, malos, o eh, enfócate en la calidad y esas cosas eh. Pero, eh, me gustó mucho todo lo que dijo Paul, trajo un montón de cosas copadas y, y realmente espero que les haya gustado a ustedes también Él está re contento seguro Después voy a charlar con él más en detalle tranquilo